Bienvenidos a e Inidia News. Mi nombre es Gustavo Andrés Ateortúa. Y mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez. Hoy nuestro tema es muy especial. Vamos a, hoy estamos en Inidia, donde, le donde haremos un reportaje muy pequeño a las personas de esta comunidad. Eh, vamos a hacer varios reportajes a, eh, a varias personas sobre la inseguridad que hay en el Guainía. ¡Vamos allá! ¿Cómo es? Muy buenas, tardes. buenas tardes. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, bien. Tiendas. Bueno, eh, yo que hacer unas preguntas. Eh, para su contexto, ¿qué piensa de, de la seguridad acá en el Libia? ¿Qué pienso aquí en la seguridad? Pues creo que ahorita con la inmigración que hay de, de la ciudad vecina, que es Venezuela, eh, Muchos, muchos problemas frecuentes pues miramos que ellos también vienen de ciertas necesidades y también vienen a buscar formas de trabajo pero hay personas que son de allá y miran lo más fácil y creo que ahorita aquí en Iniria eh, por eso se está mirando mucho el rock y viene más de parte de ellos porque creo que ellos buscan más lo fácil para ganar que lo difícil o sea y pues, pues eso es lo que yo pienso y por qué crees que la llegada de los venezolanos ha causado esto pues creo que más por la falta del o sea, gobierno allá de pronto por el modo político que tienen allá ya que ellos a veces vienen acá y manifiestan que o sea que allá no hay comida o sea todo es caro o sea tienen muchas necesidades, las familias, hay familias que tienen que venir acá a sobrevivir porque porque tienen hijos y pues uno tiene que entenderlos que ellos también pues necesitan, o sea, no sé, un de sobrevivir, pues eso es lo que yo pienso. Ok, muchas gracias, mi amable. Listo. Bueno. Muy buenas, eh, muy buenas profesor Mario, nos encontramos acá eh, para hacerle unas preguntas acerca sobre la inseguridad o seguridad que hay en el guanilla. A ver, cuéntanos sobre la inseguridad que, hay, que ves acá en el guanilla. Bueno, la inseguridad depende de la forma como usted eh, tome las cosas en iria. Si usted es un niño y a las 6 de la tarde o 7 de la tarde está en su casa, no va a, ver, no va a tener ningún problema. Ya la inseguridad es dependiendo si, por ejemplo, en su casa no hay seguridad, de pronto pueden entrar los ladrones a robarle pero de que su casa esté bien segura no hay inseguridad. Además, de acuerdo a, a los índices y que se ha aquí en India, no hay mucha inseguridad aquí en India, tenemos una seguridad buena, porque hay mucha policía, policía muchos soldados, mucho ejército y esos personas nos están dando una seguridad permanente aquí en en Iniria y en todo el departamento de Guaynilla. Bueno, ¿nos puedes, ¿nos puedes contar cómo era la seguridad a, a cuando llegaste acá? Bueno, eh, los tiempos van cambiando. Yo llegué en 1995 oh, y en el departamento de Guaynilla específicamente aquí en Iniria pues nosotros podíamos ¿qué? Eh, pasear tranquilamente, dar la ropa por ahí y no la tocaba pero a medida que va transcurriendo el tiempo va llegando, hay personas que van, se están quedando sin trabajo y entonces la única opción que miran es correr guayeno. Entonces, sí ha ido cambiando la, la seguridad y inseguridad aquí en el departamento de Guadagnia, específicamente en Ingrid. ¿Y por qué piensas que la llegada de varias personas de diferentes países o lugares eh, afecta la seguridad de Guadagnia? Bueno, eh, la seguridad y la inseguridad, más que todo la inseguridad se, se está afectando es porque no hay opción laboral. Aquí llegan muchas personas afuera del exterior o, o del interior del país buscando una oportunidad y no la consiguen. Entonces, como no consiguen esa oportunidad para laboral, entonces se dedican a, a poderlo a gente. Bueno, muchas gracias. Ok, caballero. Está muy bien. ¿eh? Eh, muy buenas. Nos encontramos acá con que nos, hacer, eh, nos darán a conocer más acerca sobre el tema de la inseguridad. Bueno, eh, la pregunta que les tengo es, ¿qué opinan acerca de la inseguridad o seguridad que hay en el Guainía? Eh, me parece un lugar muy tranquilo, eh, con paz, que puede estar uno andando en la calle inseguro con sus cosas, como en todo lado hay que tener cuidado y no descuidarse, no dar papaya. ¿Qué piensas acerca de cómo era cómo era antes la seguridad cuando llegaste? A ah, ellos que sí si son de aquí pues pronto pueden hablar yo no llevo mucho tiempo. ¿Cómo la pregunta? Eh, cómo era la seguridad o, acá en el día cuando llegaste? Pues amigo, la, eh, hace pues cuando bueno hace tiempo pues la seguridad no era o sea sí tiene una gran diferencia entre la seguridad que estamos en este momento, porque antes no, no había tanta violencia por parte, digamos, de los migrantes que vienen de Venezuela, por decirlo así, porque anteriormente uno saliendo a la calle hasta ahora, digamos, a las 10 de la noche, uno salía tranquilamente, no había, o sea, el, el, el aire se sentía tranquilo, en cambio ya en, este, en esta época ya es ya uno se siente ya como con, o sea, ya frío, no con un miedo de que de si acaso alguien atrás lo va a atracar o que eso ya es muy peligroso, ya es muy inseguro. Y no, y pues, o sea, en conclusión ya eh, la seguridad de, de, de, de que lo que yo le dije hace tiempo sí ha cambiado mucho. Anteriormente no era tan inseguro como ahora. Bueno, ¿y por qué piensas que a causa de los migrantes que vienen de Venezuela o de otros lugares, eh, ¿por qué piensas que hay más inseguridad cuando llegaron ellos? Pues porque primero, obviamente por el problema de Venezuela, como están ellos allá. Acá ellos consiguen la... o hacen lo posible por conseguir un empleo y a veces aquí ellos le quedan muy difícil. Entonces lo más mínimo que ellos hacen es como que... o sea, pasarse de la raya con nosotros, aprovechándose de, no, de nuestra, bueno, de nuestra seguridad, nuestra confianza, por decirlo así más bien. Entonces, obviamente ellos se aprovechan y, y piensan como que nosotros somos unos bobos y nos quedamos callados, porque obviamente como a nosotros nos da pesar ellos, entonces no hacemos nada. Muchas gracias. Bueno. Estamos aquí con la señora Lady, eh, una artista de la Casa de la Cultura, y, nos, y le voy a hacer unas preguntas, eh, mi siempre hermana Lady. Eh, le quiero hacer unas preguntas muy fáciles, eh, que serían eh, que, cómo es la seguridad eh, acá en India. Bueno, últimamente acá en Iniri de la seguridad está muy, muy pésima. Hay mucho ladrón, hay, hay mucha... hay violencia también. Y personalmente tuve una experiencia muy, muy, muy horrible porque lo que no me pasó en otras ciudades me pasó aquí, que me atracaron. Y antes eh, había más seguridad? Y sí, anteriormente nosotros en este pueblo, en esta ciudad, podíamos salir a cualquier hora de la noche, podíamos sentarnos afuera en nuestras casas. Y era muy bonito, era muy chévere, pero ahora último, hay mucha inseguridad. Listo. Muchas gracias, Madelina. Muy amable. Con mucho gusto. terminado las entrevistas afuera, eh, pudimos entrevistar a varias personas que nos dijeron acerca de la inseguridad o seguridad que hay en el Guainía. Bueno, compañeros, ¿tú qué piensas acerca de cómo eres que llegado? ¿Tú qué piensas sobre la seguridad o seguridad que ha visto? Pues, hoy, um, escuchado he escuchado, he visto que no todas las personas eh, de agua son eh, y, eh, que hurtan, hurtan cosas, que cuiden las cosas que no son de, de los demás, sino que eh, también. Mi pensado es que las personas que han recién llegado, no, no solo venezolanos, sino también ecuatorianos, brasileños, peruanos, han llegado y de pronto no han tenido la oportunidad de tener trabajo aquí y pues no, no han tenido que hurtar, hurtar a, a otras personas para sobrevivir. ¿Y tú qué piensas, ya que has vivido acá toda tu vida? Bueno, yo pienso sobre la seguridad o la inseguridad que hay acá en el Guainía. Bueno, pues antes era muy seguro, podías andar en cualquier lugar con tu plata, con tu teléfono, todas tus cosas. Y pues ahora ya no estás tan seguro por la llegada de migrantes de otros lugares, eh, más que todo de Venezuela, por la ocasión de, de su presidente. Bueno, eh, han llegado mucho, muchas personas de otros lugares y han eh, comenzado como que a robar eh, hay muchas muertes también que es lo más eh, que afectan a las familias de acá del pueblo de Niria, o Yamacia bueno entonces ah, pues ha aumentado la inseguridad acá en el, en el Guainía bueno pues ahí se hace lo posible con la policía pero no hay, no hay tanta seguridad yo eh, cuando llegué a un, una fiesta que me acuerde de unas, de unas personas que atacaban a la policía, ¿por qué pasa eso? Bueno pues eh, hay veces es, en caso casos es que andan tomados, se pasan de trago y pues hay veces solo porque quieren armar como que revueltas o peleas contra las contra los policías. O sea, los tragos a veces hacen peleas en en la ciudad. Bueno, pues sí, pues acá hay muchas peleas, pues luego de estar tanto más. Ok, hemos visto conclusiones de personas de otras, de, de, de otras conclusiones, de otras opiniones. Y nosotros ya afinamos. Y nuestra conclusión es que, que la, la inseguridad depende de uno y de los emigrantes, de los que acaban de llegar. Ustedes que están viendo aquí eh, en Nirianius... Y coméntenos por news.com.com Que tengan feliz tarde, noche y día. Muchas